Negro tan moreno Negro tan moreno Negro tan moreno Soena tu tambor La la la lalalala la la la la la la la Rara, ra ra ra ra ra ra ra empieces a tocar, para que alegres al pueblo cuando empieces a tocar. Ay,